día con el Pachá y la falta de respeto que se le hizo al periodista eh, Tony eh, Dandrade, que pido disculpas, yo lo dije mal. El señor Dandrade es una persona muy respetuosa, como dije ayer, eh, una persona que muy humana, una, un buen periodista, eh, muy disciplinado, no se mete con nadie, emite sus opiniones, pero usted tiene que entender que cada quien emite la opinión como entiende. Cada quien emite la opinión como entiende y esa es su opinión tiene que respetarla. Es la opinión de Tony. Tony es un veterano de la comunicación. Tenemos que respetar. Pero ¿qué pasa? Se ha cuestionado mucho quién tuvo la culpa de eso. ¿Por qué? Cuando tú ves el video al final, eso no lo vi ayer, en ese momento, Tony, Tony dice que Iván le dio muy bajo a él. Porque él dice, él no fue invitado para, ese tipo de, para hacer un careo. Un carreo es como nosotros hacemos aquí, o como hacen en el hecho de mediodía Bien. y todo eso, ¿verdad? Él fue, él fue invitado para hablar de su trayectoria, a darle un reconocimiento a su trayectoria. Con esa, esa fue la opción que se le dijo. Eso fue lo que se le dijo a él. Que él fue invitado con ese fin. Entonces, ¿qué pasa? Tony se sorprende con lo que está pasando y se queja públicamente con Iván. Iván es el productor y tiene su lógica. Porque aquí, un ejemplo, yo soy el productor de aquí. ¿Pero está el video? Eh, entonces, lo, lo tienen los muchachos. No, cuando Tony se queja, en el momento que Tony se queja, entonces, tiene su lógica porque Tony, la verdad, la verdad, no estaba preparado para una discusión con el Pachá. Y el productor es quien tiene que claro. frenar a la persona en ese momento. Porque aquí, el que controla aquí, en ejemplo, soy yo. Si yo veo que algo no está bien, yo hago señas y flaco, los muchachos, y de una vez lo controlo. O sea, toda la responsabilidad tiene que caer sobre mí, porque yo soy el productor de este programa. Es cierto. Entonces, Iván, que es el productor del programa Hecho de Mediodía, tiene también su culpa. El pachá siempre habla, tiene su culpa también. Pero ahora cual, entonces la gente se ha, se ha, se ha preguntado, ¿Quién de los dos netos tiene mala culpa? No sé tú. Para mí el culpable ahí no es el, el, este muchacho, el alocao Pachá. Pachá. El, el problema ahí es Iván Harvey, que siempre quieren como hacer la cosa. Si usted invita una figura, porque es una figura, Tony Dandrade, yo lo, lo conocí en la Plaza de la Bandera, mm. un, un, se estaba con Marino Zapete, uh -huh. Es un caballero, es una persona humilde. Si usted me dice a mí, usted va para este programa a hablar de, de béisbol, de pelota, y usted me salta con una estadística de, de, de básquetbol, yo va a estar en el aire, ¿verdad? Claro. Eso es igualito. Ahí el que faltó fue la producción del show de mediodía. Porque si usted invita a una persona, usted lo está engañando. Claro. Usted lo vendió. Iván Ruiz lo vendió. Claro, porque usted viene eh, Tony con esa mente fresca no, y, y, que Iván. le van a preguntar que se nutre de cosas que se le han olvidado a él. Porque le van a preguntar de él. Neto, perdón que te interrumpa. La gente puede llamar al 809-725-0505 y puede decir quién usted entiende que tuvo la culpa. Sigue, Neto. Tipo viene preparado. Deja ver los inicios míos que se le olvidan. De dónde empezó. Porque eso es lo que le van a preparar. Y mire el plato que él le tenía. ¿Me ¿Entiende? Y pachá que, eh, y él sabe cómo es el pachá. Y el pachá lo conoce todo el mundo que es el señor sonido. Que no está mal que busque su sonido, pero creo que lo que él no dijo, está mal, pero ya es, la gente la, eh, el, el comentario que él hizo. La gente está cansada, el, el pachá. Porque el problema no está en que él quiera buscar su sonido, no, porque eso es, ese es ese pachá. Y yo está bien, yo respeto que cada quien busque su sonido. Pero oye el nombre. Todo el mundo busca su, yo me busco mi sonido, todo el mundo busca su sonido, en esto. Ahora. Lo que no está bien fue el comentario que él hizo de Tony. El comentario. Hello, hello buenas. buenas. hello. Sí, buenas. Dígame, ¿quién el que tuvo, tuvo la culpa? El pachá, porque el pachá es el hombre más fresco que hay. Ajá, porque oh. es travertido. Ok, sí, es muy delambio. Sí, es eh. un fresco y ya dice que el pachá Yo, es Todo freco. el mundo que piensa lo me pueden llamar al 809-725-0505 y opinar y, sobre el tema. ¿Cuál de los dos tiene la culpa? Si el productor o el pachá. Otra, a lo bueno. Buena. Para hermano. Todo bien, hermano. ¿Quién tiene la culpa? ¿El pancha uh, la, la, Está oh, la, la culpa la tiene la producción, porque no es verdad que Iván no iba a llegar allá y como Pedro por su casa, que ahí es productor, que eh, él no sabe lo que está pasando eh, que, ahí. Es que él tiene la culpa. Exactamente. Eh, después quiere sacar, ¿no? Que yo no sé que la producción, mentira suya. Yo que tiene la culpa. Claro, Exactamente. Muchas tiene, gracias. Muchas gracias por tu llamada, hermano. De verdad que sí en cierto modo, ¿verdad? Porque mira, tú si tú sabes, un ejemplo, si tú sabes cómo es Cherry, <ríe> un ejemplo es Cherry, y tú sabes que Cherry va a estar con algo, pero tú... Ah, ok. Bueno, ya te vino nuestro tiempo, eh, lo vamos a dejar con la entrevista, no es, pues si acaso otra llamada, pues no, no es nada. La... Neto, nos vemos mañana. Señores, hasta mañana. A las personas que comenten ahí eh, sobre el tema y nada, lo vamos a dejar con una entrevista.